Bienvenidos a otra entrega de Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Aprovechamos la recta final de la floración para abordar cuestiones sobre cómo mejorar vuestras cosechas. Para finalizar la sesión de dudas de hoy, lo hacemos con la pregunta que nos llega desde Baleares. Romualdo quiere saber por qué si su planta es hembra, le han salido flores macho en sus cogollos. Hola Romualdo, el hermafroditismo es más habitual de lo que pensamos en la marihuana. De hecho, el cannabis, a diferencia de otros organismos más complejos, no es definitivamente de un sexo o de otro. El cannabis es una especie muy poco común, ya que es una planta anual y que al mismo tiempo es dioica. Esto quiere decir que genera flores masculinas y femeninas en plantas separadas. Pero bajo ciertas condiciones adversas, toda planta de cannabis tiene la capacidad de producir flores de sexo opuesto como mecanismo de supervivencia. El estrés producido por las variaciones de temperatura drásticas ciclos de fotoperiodo irregulares o los daños en la estructura de la planta pueden provocar la intersexualidad, ya que la planta detecta que las condiciones ambientales no son favorables para la reproducción. En estas circunstancias, algunas plantas hembra desarrollan flores estaminadas o macho a fin de producir su propio polen, fertilizar sus propias flores pistiladas o hembra y producir semillas que podrán volver a crecer en la siguiente temporada. Si el hermafroditismo se da con la floración en una fase bastante avanzada, ...puede no ser un problema muy grave... ...ya que no le dará tiempo a desarrollarse, fecundar y formar semillas... ...pero si las detectamos en el inicio de la floración... ...quizás la mejor, aunque dolorosa opción... ...sea desechar la planta para evitar males mayores. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo... ...la elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, ...alimentación precisa para cada momento... ...la prevención contra plagas y contra carencias o la estimulación foral para obtener los mejores resultados. Top top. tus cosechas nunca llegaron pronto. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os hayan sido de ayuda estos consejos para sacar el mejor partido a vuestros cultivos de cannabis. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales, o si queréis saber algo más sobre cultivos ecológicos, os invito a pasar por mi canal que se llama La Huerta de Iván. Un saludo y hasta la próxima.